Hola amigos, bienvenidos a un video más de, de colección de monedas Como les había comentado en un video anterior, les iba a investigar de qué tipo de material es esta moneda Estas monedas, esta, ¿sí? Me encontré esta otra moneda ahí en mi colección Es de un peso ¿sí? Del año, pues no alcanzo a ver si tiene año o no. <risa> pero este según investigué, ah, aquí está el año, miren. 1962 82, ¿qué será? 62, 1962. Según vi que era plata, pero estoy dudando que sea plata esta. Puede ser proníquel, cuproníquel, perdón, sí, esta, según es plata, vamos a dejarla aquí. Este es cuproníquel, que es eh, combinación entre cobre y níquel, igual esta, sí, esta de, este es un cincuentenario, y, y según estuve ahorita que estaba viendo en internet, el tipo de material, tiene un valor significativo esta. ¿Sí? Esta sí es original. Que se anda vendiendo hasta en ciento... Cien, más de 100 mil pesos. Una persona la vendió más de 100 mil pesos. ¿sí? Y ahorita me metí y... Estaban unas en... Cuarenta mil. Dependiendo de la persona. Pues, ¿Sí? Entonces... Cupro níquel Cupro níquel Esta... Estoy dudando mucho que sea plata, aunque el, el, el ¿cómo se llama? La página que, que revisé decía que era que esta moneda se fabricó en plata. pero Ahorita vamos a ver cómo distinguir la plata auténtica ¿sí? y, y poder validar también que, que sus monedas sean originales, que no sean imitación como el video anterior les dice de estas porquerías de monedas, imitaciones ¿sí? recuerden que el video anterior les decía que el imán se pega ¿sí? las monedas que son fierro y las monedas de cupro níquel no se pega el imán ¿sí? este es un imán ¿sí? pero la forma de, de ay, perdón, la forma en que podemos distinguir entre plata y cupro níquel es van a tener que conseguir un imán pequeñito como este ¿sí? porque la forma en que se detecta la plata es de la siguiente manera se va a posicionar la moneda en un ángulo más o menos de 30 grados y vamos a poner el imán y se tiene que ir lento, caída lenta, ¿sí? vamos a levantarlo un poquito más, unos 40 grados, y se sigue yendo lento, ¿sí? entonces esa es la, la, la característica de la plata con los imanes, el cupro níquel no es magnético, pero si lo hacemos de la misma forma, en el mismo ángulo, se, va, se cae rápidamente el, el imán, ¿Sí? no, y no lo estoy y de hecho le estoy haciendo un, con menos grados, a unos 25 grados, 30 grados, y se cae más rápido la moneda, que con la plata, ¿Sí? este es otro de cupro níquel, también moneda original, por qué no se le pega el imán, pero es lo mismo, yo, yo estaba con la idea de que esta era plata, y no, ya me puse a investigar, y si es cuproníquel, que es mezcla de cobre y níquel, ¿sí? igual, con menos, menos grados, y la y el imán se va, se va muy rápido, y esta, esta es la duda que tengo, como les comentaba, investigué, y que según esta moneda, se, se acuñó en plata, pero no hace la función, entonces, bueno, si se hizo, entonces, sí. No sé si se pegue por la suciedad. <risa> está muy sucia. Sí. Vamos a ver de este lado que al parecer está más liso. No, así se va muy rápido. Sí. Probablemente sí tenga un poquito de plata. Sí. Esta, esta moneda... Eh, también igual estuve checando que estaba viendo de qué tipo de materiales se, se acuñaron estas monedas y esta es una moneda que anda teniendo aproximadamente un valor de hasta 3 mil pesos ¿Sí? ya unas páginas muy exageradas dicen que anda valiendo hasta 75 mil pero yo dudo mucho que, que llegue a tanto esta moneda si sí está muy maltratada y, y ando dudando porque regularmente todas las monedas trae un astreado. Fue lo que, lo que me faltó investigar. De esta moneda. Si se fijan este no está astreada. Está lisa. Voy a investigar si así es o, o igual. O puede ser que sea también una imitación. Una muy buena imitación. Porque no se le pega el imán. Voy a investigar eso para próximos videos. Y esta, esta eh, al parecer eh, es una moneda conmemorativa allá de Estados Unidos. ¿sí? Y la tengo en muy buen estado, vean. Y es plata, esta sí es plata. sí pues Está un poquito sucia del, del, del canto, pero no está maltratada. No está pulida esta. Es tal cual. Esta. Mi, tengo una tía en, en Estados Unidos. Eh, por parte de mi mamá. Que tiene años viviendo allá en Estados Unidos. Y esta moneda. Casi casi les aseguro que cuando. Se la trajo a mi mamá una vez que vino. He venido pocas veces para acá para México. Y le, le, le regaló esta moneda. A mi mamá. Hace que serán unos. 35, de 35 a 30 y a 30 40 años vino mi tía y, y le regaló esta moneda, entonces nunca nunca estuvo en circulación pasando de manos, ¿sí? nada más que por pues, mi mamá, y ahorita yo estoy tratando ya pues de poner todo separado en su respectiva bolsita, porque no tengo, ¿cómo? cápsulas, <ríe> o sea, se me hacen muy caras, pero yo creo si va a valer la pena gastarme de pérdida. Para las más importantes que son para mí. Y esta. No sé esperar a, a que. A que suba su. Su valor de adquisición. Que un coleccionista diga. ah Mira esa. Me está interesando. Y pues. A ver qué pasa. ¿Sí? Ahorita. Allá en Estados Unidos. Esta moneda se anda vendiendo. Tal cual su precio, dice un dólar, ¿sí? Pero esta moneda es de coleccionable. ¿Sí? Y pues como digo, está en perfectísimo estado. Y aparte es plata. Muy bonita. Pues ahí, ahí está. A que le interese. Muy bien amigos, cuídense. Acuérdense de cargar su imancito para que no les pase lo que a mí con estas porquerías de monedas. Yo dije ya. Tengo una mina de oro y nada. Pura basura. No caigan como, como a mí. No sean estafados. Bien amigos nos vemos en otro video. Compartan. Y pónganse truchas. Bye.